Señores, en, en, en otro tema, un escándalo tiene ahí pinto aquí. Alajasá pasa mal momento en discoteca en Estados Unidos. Señores, en las redes sociales circula un audiovisual donde se ve el merenguero la a bajar de tarima entre el murmullo de la gente en un evento del pasado fin de semana en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. A pesar de que el músico dominicano no se ha pronunciado sobre lo sucedido, varios medios han informado que decidió terminar su participación porque aparentemente alguien le había dañado a los equipos echándole agua. De su parte, un medio local de entretenimiento sostuvo que la verdadera razón para que Alajaza se bajara de Tarima fue porque en un primer momento los encargados del sonido lo apagaron por un pequeño pleito y luego cuando se controló la supuesta riña decidieron no tocar, alegando que la participación había concluido. Señores, no, porque es un, un problema, es un peligro. Claro, está bien con la Es un peligro que, que si se arme. se si arme un, un lío. Murebú. A no, pues vamos, este entonces. el muñeco que tiene la una... Ese no era el, el, el, el vaca que le decir. Sí, <risa> Pero él no andaba con el vaca el día que vino aquí. No, no, ahí no. Con el muñeco. El día que te pasó dos mil pesos, mamá. Entonces, no lo ve... <risa> <risa> Señores, en, en otra... <risa> en... <ríe> pintura, me está yendo adelante, eh, en un evento. Yo ¿Eh? entro y sí, <risa> pero... <me tapo. risa> está Entonces, entonces no, yo pero cen si estoy cenando que... con guineo en mi casa cuando llego, guineo y Salami. Sí si se reparte en mitad, a en mitad. No, mitad mitad, no, porque...